En este momento presentamos la Nota Informativa de hoy. El rector de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista, padre licenciado Juan Hidalgo Santín, resaltó el valor de los símbolos patrios, en especial de la bandera nacional. alumnado, distinguidos maestros, maestras, señores, padres de familia, padres de familia. Este día es sagrado para nosotros los ecuatorianos, toda vez que estamos honrando los sagrados símbolos que representan la ecuatorianidad. Es ineludible vivir sin estos dos amores, el amor a la patria representada en estos maravillosos signos y el amor a Dios que honramos venerar en este día. ese civismo sí que no es otra cosa que el amor a nuestra identidad, a nuestra patria nos llenemos nuestro corazón de ese amor como dije representado en estos símbolos porque un buen cristiano también es un gran persona sean ustedes bienvenidos, bienvenidas Unamos los corazones en este acto de venerar, de congratular, de reverenciar a nuestra tierra y a nuestra identidad. El magíster Patricio Guardizo, director del distrito 11D02 Educación, invitó a recordar el significado de la bandera ecuatoriana. Además, realizó el juramento colectivo del tercer año de bachillerato. Quiero que hagamos un conciencia lo que significa la bandera no es un trapo en el cual lo hacemos de tela o de terciopelo es un símbolo patrio como decía nuestro rector es sagrado aquí no solamente venimos a arrodillarnos y decir si sí, juro estamos recordando que estos son colores de la antigua Gran Colombia estamos recordando de que antes, durante y después de la Gran Colombia, estos han sido generalmente nuestros colores. Estamos recordando a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, a José Mejía de Querica, a Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, al teniente Hugo Ortiz, a Don Calderón, a tantos héroes que lucharon por la libertad. Nos quitaron esas asignaturas de cívica, lógica, ética, lugar en en el cual nos a perder nuestra identidad y a veces ni siquiera sabemos a qué venimos. Hoy, hoy el día de la bandera nacional, el próximo mes, el día del escudo nacional, nuestro himno tan precioso, ¿no? tenemos que nos sentirnos orgullosos de la quiteñidad, de la ecuatorialidad. Señores estudiantes, juran honrar vuestra patria con la práctica constante de una vida digna, consagrada al bien para vosotros y vuestros semejantes, defendiendo con sacrificio de vuestra vida, si fuere preciso, la Constitución y las leyes de la República, el honor y la integridad de la Nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza. Qué lindo escucharles. La bandera tricolor ha sido testigo del juramento que ustedes han hecho. Juramento que estamos seguros, por honor y por orgullo, jamás será traicionado. Si así lo hacen, que la comunidad les premie caso contrario les demande. demás. Muchas gracias.